de una era, nuestra manera y lo que os queda, competición es la bandera, nuestra frontera por fin lloverá, para el que espera, música austera Mira, como delira, mi musa, llena de ira Va y se me tira, me usa, es lo normal, bien soy No me resisto en absoluto, solo trinco el micro y digo que okay, hagamos el bruto en el sótano El melómano, tabaco en mano Se amplía el disco, pone el ritmo y dice tómalo Móntalos, follalos, bótalos, gózalos, explótalos Bórralos con dones, con gómalos si yo va vuelto al ejercicio la carta, a mí tus musas me tocan el arte. Llega la estrella que con tu propia No me compares a un rapero Que rima por rimar Y es normal Que mi contorcio mismo verbal Haga tu rap comercial Desaparecer como a Jodini Voy a hacer saltar hasta lo que visten de vídeo Sigo yendo al Royal MC como tu ya corre